Presidente, que hay federación Cochamamamanta personas con discapacidad camachera que con fecha cama 130 runamasis beneficia corran cuca y programa educación sociocomunitaria o asín cupi. En el 2015 hemos empezado con 10 alumnos y hoy por hoy eh, estamos a nivel departamental con 130 alumnos. Ya tenemos, eh, es un avance importante para la. Para el niño, la persona que realmente no, no ha tenido la oportunidad y está llevando educación en casa. Son cuatro ministerios que están trabajando fuerte y realmente nos están dando resultados en conexión con la, con la departamental de educación. Vuelvo a recalcar: ya vamos a entregar el material para esta gestión. Bueno, material didáctico: le vamos a dar una computadora, se le da el escritorio, eh, todo lo que necesita un alumno para su estudio. La educación sociocomunitaria o asincupi, parte postulado, maipituku y runamasis, cancuman derechoyo, se si educación disgata a la niveles nincupi, universal, gratuita, integral e intercultural, maipimana cananchutian, discriminación nisga. Uctematian, Maipi Sinchi y Akisascanco vecinos, Maipi Casga, fugas de Gistral con Caidiancunapi, Caicochabon Mayaktapi, Caipitas demuestran falta de renovación de agua potable y alcantarillado. Hasta este momento, desde 2015 al 2019, han pasado más de cuatro años y no hay nada de esto. Yo creo que ya tiene un nuevo director en Semapa. Esto viene del cambio de directores desde hace tiempo, desde, desde el 2007 más o menos. Ginata, concejal, demócrata, Carlos Coca, Camachera, alcaldía, Pata, Manaca, Puncho, Gol, Resuan, Calle, Renovación, Nisgata. El proyecto tiene que estar enmarcado a todo, generar la renovación eh, para todo el casco viejo. Eh, y eso incide en una inversión bien fuerte que el municipio, bueno, no va a poder abastecer con los recursos económicos, tenemos que ser sinceros, tenemos que hacer un proyecto, pero que, con, que sea concluyente de, eh, en conformar un comité interinstitucional, empezando de las OTBs.